La Grande dijo en el diario Libre que desconoce sobre la pensión que el presidente de la República Dominicana Luis Abinader, Luis Abinader dispuso para ella mediante decreto mediante el decreto 53-21 de febrero de este año. La merenguera de música típica pidió que le mostraran la prueba de la asignación de 70 mil pesos que le, que le otorgó el gobernante. Sin embargo, Así es, el director general de jubilaciones y pensiones, Juan Rosa, aseguró que la merenguera Manuela Josefa Taveras, mejor conocida como Pepita La Grande, sí recibe una pensión del Estado por ese valor de 70 mil pesos desde el mes de junio de este año, según consta en los registros de esa institución. A través de la nota de prensa, manifestó que Pepita La Grande tomó posesión de su pensión el 5 de mayo en la oficina regional de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, con asiento en Santiago. O sea que ella ella eh, niega que, que, que tenga esta pensión, pero lo lo están eh, tan diciendo que sí, que ella obviamente que ella tiene su pensión, que ella está devengando su pensión, aunque ella dice que no. Entonces. Eh. Y entonces a quién a quién le creemos entonces. Y bueno. porque qué qué, qué, qué es lo que está pasando, el presidente está poniendo pensiones. A, a este no, porque lo están personas. exigiendo. Lo o sea, ¿quién? La bueno, la familia? misma Fefita en 2020 ella eh, pidió la pensión. Sí, por, por su edad. Okay. Pero a mí lo que me. Yo, esto va a sonar como raro. Pero ¿a qué, ¿a qué trabajan tantos años y no tienen, no guardan lo de ellos? No guardan lo de ellos, no entiendo. Eh. Fíjate, que usted no puede estar mendigando, Fefita la Grande, con 300 años tocando <risa> más de 100 mil pesos. Voy a cobrar más de 100 sí. mil pesos. <risa> Obligado. Sí, sí. Y no guardó. Y no son tantos músicos, no son el perico ripeado, tambora, agüira. No, y que no es de ahora que está, está tocando. Ahí tentó, ahí nadie dice que no. Ah. Y aunque, aunque hay que decir que Fefita estuvo un con un problema de salud, ¿verdad? De cáncer. Sí, superó, pero hoy está bien. Sí. Pero, o sea, de verdad, de tanto dinero y de tanto éxito que ha tenido la vieja Fefa no guardó algo ahí para tener la pensión, óigame, yo de verdad no lo entiendo pero y porque ella raro. dice lo que queremos saber porque es que ella dice que no lo está cobrando si lo está cobrando si si si dice si la delegación dice que sí si está el cobrando ella dice que sí ella dice que no entonces hay un maco, hay un maco eh? no buscar que le busquen los papeles, claro, claro, le buscan los bancos porque son el ¿Y si no lo está cobrando entonces ¿dónde está ese dinero? Ay. que supuestamente lo están depositando ella dijo que ¿Eh? hay algún gato por Gracias ahí se por la imagen yo, yo no creo que ¿Hay un el, presiden gato por el ahí? presidente mm. vaya a hablar caballar <risa> por ese dinerito bueno habrá, <risa> sí, habrá va, un gato va, por va, ahí bueno. entonces no y ella o sea, ella es no loca para decir eso. que no lo cogiendo decir que no porque que eso no es la desprestigia sí. claro y a, eh. y a ella no le conviene. Y yo, sé, y yo sé que por lo menos tiene algo de credibilidad jefa, la, la vieja jefa cuando dice que, que no le está recibiendo. Entonces, o lo está, recibiendo, está recibiendo, recibiendo de otra forma, o no le está llegando. Ella no lo está recibiendo eh. y el gobierno lo está depositando. Entonces, ¿dónde está el dinero? <risa> desde mayo. Calcula no, desde mayo, 75 mil pesos a, hasta diciembre. Eh, vamos, vamos a calcular. Seis, seis meses. meses. Febrero, marzo, abril. No, fue en mayo. No, no, desde mal, mayo, mayo, mal. junio, julio, agosto, septiembre. Octubre, noviembre y diciembre, siete meses, calcula 70 mil pesos. Por Estamos 100. hablando de 8, 280 mil pesos. Pues, oh. Se han pedido. Se han pedido, ¿no? ¿Que está? ¿Dónde están? O sea, ¿dónde están los 280 mil pesos de la vieja FEFA que le corresponden por pensión? Que quizá no le debería, ¿eh? Porque. <risa> como bueno, como tan, tan una claro, mujer esa, con esa éxito. Y, a, la a mí Como la, la de la familia Johnny Ventura, eso yo lo veo no sea no le veo sentido gente tú me entiendes que no tienen esa necesidad de, de cobrar una pensión de gobierno exacto porque se supone que el, el artista ese, ese artista johnny ventura con mucho bien en la música los royalties ese tipo de cosas no entiendo pues sí, por eso por el agradecimiento del país que le ponen eso no nada, a veces lo dan a unos nietos, eso de a los colegio No lo necesitan, claro está, porque tiene bueno, su sí, dinero. Sí, pero pues, lo mejor dan ellos, sí, el... pero, sí, pero óyeme, es un decreto. ¿Tú entiendes? Es un decreto de, de una ley que hay aquí como. Que que la ley de, de Sí, y que tiene que ser evaluado, porque no es así que, que, claro. ah, que yo, yo soy el presidente y hoy me levanté a, con, con ganas de darle un sueldo a la vieja fefa. No, eso es algo que, que pasa por un estudio. Claro, es, no sé, pero esos eso, cuartos tienen que aparecer. Ahora sí, no creo, yo pongo en duda que la FEFA lo esté cogiendo y diga que no. No, lo porque no, no. no, no si ella dijo que no, no lo está cogiendo. El dinero lo está cogiendo otra gente. Lo está cogiendo otra gente. Otra gente lo está cogiendo. Y hay que averiguar, porque se supone que en este gobierno no, no debe de haber ese tipo de fallos, como en el otro, que se veía mucho eso. Sí, exacto. Otra gente cogía el dinero, ponían gente a firmar y gente otra gente fantasma. Cogía el dinero y, y ese tipo de cosas, yo creo que esto debe de ser con transparencia. Con transparencia, Ajá, sí. Y, y eso es correcto. Exacto eso, exacto. eso es correcto. Y ahora mucha gente que ahora le han puesto pen, pensiones, eh, ¿verdad? Que eso lo hablamos ayer. Eh, hay que averiguar que de verdad están cogiendo y sus mira, pensiones. Y mira, que eso si yo lo estoy viendo ¿Eh? ahora porque hay, hay, hay varios artistas de, de, de merengue clásico de antes que murieron, murieron en la... En, en, en el olvido por ejemplo sí. Jerry eh Jerry Bale, el Nazareno, el Nazareno ese ese hombre eh, de, eh, antes de morirse meses antes de morirse el chico Sandy le hizo una entrevista en personaje con el chico sandy y eso daba pena como ese hombre vivía sí, sí. ¿Eh? En otra cosa Jerry Vargas Nazareno y y, y, y y murió en la clínica de del doctor Cruz Jiménez enfermo y se hicieron, sí. y se hicieron y a ese hombre se le hizo mucha entrevista a ver si el gobierno lo ayudaba entonces ¿eh? ahora están ahora es que están apareciendo estas pensiones. Bueno. Cuando entonces eso se, debió, se le debe de darlo a los porque Jerry Vargas fue una leyenda de México. No, no, no, eh, si. eh, antes, antes fue después de la pandemia. Fue antes de la pandemia. Ah, no, no, paro. yo creo que fue después de que Cruz y volvió, eh, enfermó y volvió. Yo creo ah, que. ok, ya estaba. Que, fue que él murió, o sea, estamos hablando de las finales del año pasado. Sí, sí, sí. En, sí ye, ye, Por ahí. En Nazaret, sí. ¿no? Pero el caso de Jerry Vargas ya se venía conociendo desde 2018. Entonces. De ahí para allá se estado hablando. Y así mismo, y así, Danilo Medina. Así mismo, como como vivió y murió Jerry Vargas, así mismo hay mucho hay muchos merengueros. Sí, y músicos también. Y, músico que y viven gente así. también de los medios de comunicación, locutores, periodistas, eh, trabajadores de la prensa, que le corresponde una pensión, porque hay algo, en, en el caso de los trabajadores de, de los medios de comunicación, que el, es el presidente de la República quien. Eh, da el decreto de pensión para esos periodistas. Y ya no, y no son pensiones espírricas, eh, ¿no? Sino pensiones aceptables para que puedan, tú sabes, tener una vejez más o menos cómoda. Claro, claro. Y, a ese, y muchos trabajadores, locutores y periodistas no les llegaba, no les llegó la pensión. O sea, también por ahí se ha ido la cuestión de las pensiones. eso es algo ya en el caso, en ese caso históricamente. Pero ahora estamos hablando, ya como se ha revelado todo esto de las pensiones que otorga el presidente de la república pues a gente que en, que algunas no las merecen y otras que que no que no le hace falta entonces o que sí, puede exacto. ser que no le haga falta entonces como en la casa gente que, tal, que no bien. le hacen falla y otra gente que la, la necesitan por ejemplo como eh, como hemos hablado de los casos de, de músicos y artistas sí. que andan en la calle recogiendo botellas gente que anda este, un, un güirero ahí del barrio de Bulín que incluso hicieron un anuncio en con un güirero que tocó con, con Celia Cruz en África cuando fueron con el con el no, con vaina un tigre de aquí y ella anda con fotos sí. de todo en esos tiempos recogiendo basura no, entonces igual también la de la esposa de Johnny Ventura tampoco creo que no porque no, no, no, no. no porque a la esposa por ejemplo de Jerry Vargas a la familia si sí se le pudiera Exacto. poner esa pensión por ejemplo sí, claro es, sí verdad y Ventura, porque me parece que fue alcalde. Y sí, fue y fue, fue político, hay, cierto. Ahí le da una pensión de casi 300 mil pesos todos los meses. De casi 300 oh, wow.